Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando y te invito a un nuevo video de Creative World Online. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco particular, un poco interesante. Vamos a hablar sobre brandy. ¿Qué es brandy? Brandy, pues si lo colocamos al traductor, significa construcción de una marca. Pero en sí, ¿qué es la construcción de una marca? ¿Por qué es importante la construcción de una marca? Pues, fundamentalmente es importante porque una buena construcción de una marca incluso puede crear buenas fidelizaciones de clientes o puedes enganchar fielmente a tu nicho de mercado. Una mala construcción de una marca puede incluso eh, restarle credibilidad a tu, a tu negocio y pues principalmente no puedes quizás enganchar a tus clientes o no vas a saber cómo se comporta. Por qué? Porque necesite quizás un buen estudio de mercado. Fundamentalmente para la construcción de una marca, no solamente o sea, se tendría que incluso pensar también desde el naming, que es el naming. Naming más que todo es la construcción del nombre de una marca. Vale. También se tiene que tener en cuenta lo que sería eh, un manual corporativo, la creación de la imagen corporativa. Pero antes de la creación de la imagen corporativa como tal, se debe hacer un estudio. Se debe ser incluso eh, saber a qué público objetivo nos estamos eh, enfocando Cuál es la personalidad de este público objetivo Cuál va a ser el tono incluso de cómo se va a comportar la marca hasta este público objetivo Porque en sí las marcas también hablan Las marcas transmiten historia, transmiten mensajes, permiten conceptos Cuál va a ser el concepto fundamental de tu marca Eso es lo que también deben tener en cuenta al momento de crear cualquier marca ¿Por qué? Porque estos conceptos son el factor diferenciador de cualquier competencia en el cual están ofreciendo quizás los mismos eh, acabados finales. Porque se le llama acabados finales son los productos o servicios que tiene tu marco. ¿Por qué se le llaman acabados finales? Porque en sí eso es quizás lo que tú ofreces, pero ¿cuál es la experiencia que tú estás ofreciendo? ¿Vale? Eso es lo que también... Entra en cuenta en el paquete de servicios de una empresa o un negocio Ahora, ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe tener una marca Para quizás posicionarse o una buena construcción de una marca? Principalmente estamos hablando de un público objetivo Ahora, ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Será que eh, el mundo entero es tu público objetivo? ¿Será que eh, la vecina de tu casa es tu público objetivo? Será que incluso los públicos objetivos de tu competencia son tus públicos objetivos? No, claro que no. Y si tú estás pensando que incluso tus públicos objetivos son los mismos públicos o, o es el mismo eh, nicho de mercado que está atacando tu empresa o tu competencia como tal, eh, siempre vas a estar una desventaja porque okay, te estás convirtiendo incluso en una copia de estas empresas. En mi experiencia me he topado con, con lo que son empresas que son copias de copias Es decir, si una empresa crea eh, un almanaque de cierta manera Entonces esta empresa imita esta empresa Si esta empresa incluso eh, tiene convenio con ciertas as asociaciones, con ciertas fundaciones Entonces estas empresas incluso intentan imitarla ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene identidad propia Y cuando hablamos de branding o de marca, realmente la marca no existe Puedes incluso haber trabajado eh, un, una buena fachada, un buen local. Incluso ti, tengas una gama de servicios. Pero si no hay identidad, si, no, si tu marca no tiene vida, siempre va a ser un factor secundario. Ahora, estamos hablando un poco de más, pero quiero que tengan claro este concepto. ¿Cuáles son los... Los elementos fundamentales que se debe tener en cuenta para la construcción de una marca Como estamos hablando de nicho de mercado, principalmente un nicho de mercado Debes establecer exactamente cuáles son tus nichos de mercado Si son empresarios, si son eh, eh, jóvenes, si son eh, adultos, personas mayores, si incluso son eh, niños Todo esto tiene que tener en cuenta para el momento de crear una marca otra cosa fundamental es el comportamiento, eh, los atributos o las personalidades de, estas, de estos nichos de mercado. Porque si bien, aunque estás cerrando tu, tu segmentación para quizás eh, personas de 14 a 15, a 15 años, tenemos que tener en cuenta que estas personas eh, también tienen diferentes personalidades. ¿Qué tipo de personas te está, estás enfocando? personas extrovertidas, eh, personas que incluso les gusta leer libros, personas que les gusta el deporte, les gusta la acción. Todo esto tiene que tenerlo en cuenta al momento de ofrecer este, un servicio, al momento de la creación de una marca. ¿Para, que, para qué? Para que tu marca eh, tenga una compatibilidad con este nicho de mercado y que pase como todo, todo negocio quiere que pase, un feedback. Que personas estén hablando eh, de tu negocio y te estén promocionando Hay que tener en cuenta también, eh, no a los consumidores Porque actualmente los consumidores están mandados a recoger Lo que realmente necesitas son consumidores Son consumidores que no solamente comen tu producto Sino que eh, incluso miran las debilidades que tiene tu producto Que tú puedas incluso eh, mejorar este, este servicio que tú estés ofreciendo Ahora, qué otro objetivo debes tener en cuenta. Otro objetivo para tener en cuenta es eh, la, la imagen visual de tu negocio. ¿Por qué? Porque tu negocio necesita existir y no estamos hablando eh, precisamente eh, el local donde está tu negocio. No, tu negocio necesita existir, necesita tener personalidad, ¿vale? Necesita tener una buena imagen corporativa. No todos o sea, las imágenes corporativas no es crear un logo ya yeah. porque cualquier logo lo puede crear cualquier persona cualquier persona incluso puede meterse un momento en, eh, y eso va a hacer un poco ofensivo eh, meterse incluso a powerpoint hacer unas cuantas palabras y ellos dicen que es un logo pero eso no está identificando nada eso no tiene concepto eso no tiene un estudio eso no tiene incluso una comunicación visual no es acorde a, a lo que está reflejando los valores de tu empresa no estamos hablando de, la, de los valores corporativos que tienen las empresas no estamos hablando de los valores que representa tu marca como tal y esto se debe hacer de una manera un poco profesional si realmente lo que tú estás lo que más refleja visualmente tu negocio es un logotipo un imagotipo un isotipo un isólogo entonces al momento de crear una imagen corporativa al momento de crear incluso un logo realmente lo que estás buscando es eso lo que estás está buscando es crear una marca toda empresa debe crear una marca no crear un logotipo porque un logotipo puede ser cualquier cosa pero una marca es solamente una cosa ese ha sido todo el video de hoy si te gustó este video por favor compártelo y dale like. Y nos vemos hasta el próximo domingo. Bye bye.